Continuamos en Ciudad Abierta nuestra charla de café esta noche con Juan Manuel Díez eh, Tetamanti. Es, les, eh, Juan Manuel es doctor en geografía. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan Manuel, gracias Bien. por estar. Eh, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, investigador. Un doctorado importante, pero me decía Juan Manuel, no me interesan tanto las presentaciones hasta por una cuestión ideológica, pero nos parecía importante esta presencia como para ayudarnos también a reflexionar. Me gustaría empezar por un concepto tuyo que leí tiempo atrás, en el que eh, cuestionabas la mirada de la responsabilidad, el concepto de responsabilidad social empresaria, así aplicado a una ciudad como Comodoro o Rivadavia, tan marcada por tan grandes Desigualdades, tan grandes brechas entre un sector y otro. ¿A qué puntualmente te referís con esa crítica? Claro, porque la crítica en realidad no es al concepto, porque el concepto es algo vacío, no puede ser muy bueno y, y en, en definitiva siempre tiene que ver con que las empresas, que son empresas capitalistas y en definitiva siempre tienen la, eh, la voluntad de maximizar ganancias, tengan una acción que se eh, refiere a algún beneficio social, después existe la responsabilidad medioambiental, etc. Eh, lo que nosotros decíamos era que, bueno, de alguna manera en ese artículo viejo, eh, a veces es gracioso, ¿no?, porque las empresas, si tienen responsabilidad social empresarial, es porque, eh, de alguna manera, no, en, no existe en la génesis de la empresa capitalista uh -huh. esa responsabilidad. Por lo tanto, tienen que crear... Lo ves como un curso de rehabilitación. Aparece, claro, de otra manera. Eh, acá hace dos años, eh, si mal no recuerdo, en 2012, aparece la ordenanza y también uh -huh. muy hablado por el intendente. La verdad que parece muy bien intencionado porque... Es una ciudad con muchísimas empresas, sobre todo multinacionales, empresas internacionales, multinacionales, nacionales de gran envergadura. Y el intendente de alguna manera, o había un grupo de personas, se preocupaba de cómo puede haber tanta riqueza económica en recursos naturales y tanta desigualdad social. Uh -huh. En ese sentido la intención es buena. Eh, ahora... El, el planteo después de la ordenanza y eso ya tiene más que ver con una cuestión política y de cómo se manejó, siempre quedó en, en bueno, primero no estaba reglamentada, después se reglamentó, esa reglamentación quedó a medias y varias secretarías o lugares mm. donde iban a ir dispuesto el dinero, parece que no estaban contentos con la resolución, perdón, con la reglamentación porque, porque bueno, no terminaba. Eh, solucionando económicamente el problema que tenía la ciudad. Claro, porque estamos en una ciudad que genera mm. mucha riqueza, lo vemos a diario, eh, la actividad petrolera, la cantidad de recursos que se uh -huh. generan eh, tanto para la provincia como para el Estado Nacional, que recauda a través de las retenciones a la exportación de petróleo. Alguna vez hicimos un cálculo con 30 días de actividad petrolera o de lo que recauda el Estado Nacional por las retenciones al uh -huh. petróleo, se construía el proyecto del acueducto, la optimización, que todavía estamos claro. en marcha y que costó mucho conseguir ese financiamiento. Pero digo, ¿no es una forma válida esta de la responsabilidad social de las empresas para empezar a recuperar? ¿O por dónde debiera pasar? En todo caso, ¿qué otra herramienta hay disponible eh, para que el Estado pueda... Creo que vos hablabas de otro concepto que tenía que ver con sí. la plusvalía, eh, como hay... para tener una mayor participación. Bueno, y para ser sintético, hay muchas herramientas. Eh... Por un lado, la estructura tributaria de la Argentina, porque yo no soy para nada especialista en impuestos, pero la, est la estructura de tributos, de retención, etc., eh, tiene que ver con una concentración y después con una distribución con las provincias, de la coparticipación, y las provincias coparticipan con los municipios, etcétera, y ahí aparecen muchos conflictos. Y en lugares donde se genera mucha riqueza, pasa acá, como pasa en la pampa húmeda con la soja, los municipios tienden a decir, güey, nosotros generamos mucha riqueza, ¿por qué tenemos que compartirla? ¿no? Como vos decís bien con lo del. El, el, el, que con 30 días de, de, de, de retención de petrolera se podía pagar el acueducto. Bueno, también hay que entender que hay lugares del país que van a ser, por ejemplo, no sé, el norte, el noreste del país, lugares muy pobres, el, no sé, sectores de Santiago del Estero, que se van a beneficiar por obras públicas que quizás tienen derivas de, de, de finanzas que vienen de la Patagonia. Y eso no está mal porque es sistémico y el territorio es sistémico. Pero, ¿qué pasa? Hay eh, instrumentos, este que vos mencionas, de la recuperación de plusvalía, que tiene algunos antecedentes en Latinoamérica y también tienen antecedentes en Argentina, sobre ¿En todo consiste? en el municipio de Trenquelau, que me ponen. El concepto dice que no es ético a la justicia social que, por ejemplo, un, un sector de la población o una empresa se apropie de beneficios económicos a partir de la obra que generó toda la comunidad. Esto vamos a, a, a ejemplificarlo bien fácil. Por ejemplo, vos tenés una casa enfrente de la costanera y se viene y se van a hacer el shopping este que están haciendo acá. El tipo que tenía la casa, antes de que existiera el proyecto de shopping, costaba 100 pesos la casa. Luego del proyecto de shopping cuesta, no sé, un millón de pesos. ¿Qué hizo el tipo? Nada. El tipo solamente quedó ahí y quizás ni siquiera fue partícipe de la negociación. Lo que dice el concepto es, bueno, hay un grupo un político que vota una ordenanza que permite la construcción del shopping y hay un sector que se va a beneficiar. Bueno, ese beneficio es gratuito y como es un beneficio que parte a partir de una ordenanza... El Estado tiene derecho a recuperar una parte de ese dinero... El que se va a beneficiar el particular. Solamente digamos. el particular. En el caso de las empresas eh, privadas, por ejemplo, en el caso concreto de Comodoro, lo podemos pensar en este sentido. Nosotros decimos en la facultad que estamos bañados por el concepto de que eh, los trabajadores necesitamos a las empresas. Primero tenemos que darlo vuelta, Pensemos. Los trabajadores las, necesitamos las empresa o las empresas necesitan trabajadores y máquinas. Porque en realidad son las empresas las que necesitan trabajadores. En momentos donde hay mucha mano de obra, bueno, vamos todos a hacer la cola. Y en momentos cuando no hay mano de obra disponible, las empresas tienen que aumentar el salario. Ahora, las empresas además de trabajadores y máquinas necesitan ductos, necesitan asfalto, necesitan tendido de, de energía eléctrica, ¿no? Todo eso es utilizado además por sus trabajadores. Entonces, en ciudades como esta, que son mineras o petroleras, donde hay mucha inmigración, porque las empresas atraen mano de obra, esas personas después van a usar el servicio de salud, ¿eh? van a ahí usar las el escuelas... El ahí tenemos el sistema de salud del que estuvimos hablando hoy. Ahí tenemos todo eso. ¿Por qué? Viene gente porque la gente viene a buscar trabajo. Yo también vendría o vine en un momento eh, a buscar trabajo. Entonces... Cuando hay un grupo de empresas multinacionales o empresas privadas que son las generadoras de empleo... ...y ese empleo va a recaer como población, porque tienen mujeres, tienen hijos... ...sobre la infraestructura urbana, ahí tenemos que buscar un mecanismo para que esas empresas... ...no sé si a partir de la responsabilidad social empresaria, porque la responsabilidad social empresaria es voluntaria. Uh -huh. Esas empresas tendríamos que hacer un cálculo para ver cuánto van a usar de esa infraestructura esa infraestructura externa a la que usa la empresa para su funcionamiento a través de sus empleados y a través de ahí poder capturar dinero para ampliar. Bueno, acá, como eh, Rivadavia, en los inicios cuando las compañías petroleras construían ciudad, construían hospitales, escuelas, no todo el mundo sabe perfectamente cómo... Eso lo hacían porque eran buenos, eso lo hacían porque era necesario... Había una visión estratégica para, para poblar lo que era un desierto en ese y momento. Sí, la porque necesitaban trabajadores. trabajadores. Claro. Tipo, necesit las empresas necesitaban, por el estándar oil, no sé, el, la shell, el YPF, necesitaban trabajadores y esos trabajar hay que darle escuela, hay que darle casa, agua. Bueno, hoy eso se revierte y el problema es que el del dinero... Eh, termina en manos de los sujetos empleados. Y esos sujetos empleados invierten donde les place. Eso está bien, porque cada uno tiene derecho a gastar el dinero donde les place. Pero ya no hay una política de que esas empresas construyan la infraestructura que necesitan para el peso de empleados que traen. Entonces, Eso se, ese costo se termina transfiriendo al Estado. ¿no? Totalmente. Es yo, no sé si hay tiempo, que, de cuento otro caso más ah, me parece interesante para comorgarlo. Entren que en Kelauken, por ejemplo, cuando viene una nueva urbanización, por ejemplo, vos decís al municipio, yo quiero urbanizar, tengo estas tierras rurales, pido que las declaren urbanas, el, el consejo las declara urbanas, aumenta el valor, por supuesto, y vamos a hacer 100 manzanas acá con viviendas, todo. Bueno, vos vas a, a ganar dinero, vas a lotear eso, incrementó muchísimo el valor y vas a invertir porque vas a hacer loteos lo que hace el municipio es el 20% de eso que vas a invertir en infraestructura, nosotros permitimos, aprobamos la ordenanza, generamos facilidades, etcétera. Pero vos lo tenés que invertir, no sé, en el barrio San Martín, con asfalto y cordón cuneta, en un 20% del cordón cuneta y asfalto que vas a hacer ahí. Y entonces ahí eh, el privado tiene una, a partir de esa ganancia que va a tener, extraordinaria, ¿Por qué? Porque va a haber una ordenanza que va a declarar la tierra ya no rural, sino urbana. Uh -huh. Bueno, tiene una parte que va a tener que invertir en un sector que el municipio estudió, que considera estratégico este, para, para desarrollarse. ¿no? Con ¿Hay posibilidades de que este conocimiento se integre con eh, quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, concretamente en el ámbito eh, del Estado municipal? ¿Hay una vinculación de trabajos? Nosotros a través del programa de capacitación de vecinalistas eh, tuvimos, eh, durante el año pasado, porque este año todavía no arrancó, <risa> relación con concejales, con secretarios. Contamos, esto fue muy trabajado también con los vecinalistas y la verdad que fue muy bien visto y muy, este, muy discutido. Por supuesto que está, porque nosotros trabajamos en la universidad, tenemos mm. un grupo de investigación, tenemos proyectos de extensión... Y estamos siempre dispuestos a colaborar en hacer que, sobre todo... la divulgar no... ideas para la discusión, en todo caso, en este año político que para estamos Para la discusión y para la distribución de la riqueza. no Sobre todo porque hay... Ese es el objetivo. Exactamente. Hay lugares muy ricos que también generan violencia. Y eso no hay que perderlo de vista. Juan Manuel, siempre nos quedamos cortos, pero como bueno. siempre prometemos también, seguramente no será la última vez que podamos charlar de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Vos terminate el cafecito también bueno, yo me voy a despedir eh, de la gente en esta jornada en la que hemos tratado de transitar lo que tiene que ver con el problema de la salud en Comodoro Rivadavia, la falta de médicos, la necesidad de articular acciones. Un viceministerio de Salud planteaba, por qué no, el eh, director de Área Programática Sur para empezar a focalizar con mayor eficiencia los recursos aquí en Comodoro Rivadavia. Las situaciones de violencia que siguen estallando y una propuesta, una forma de mirar cómo redistribuir riqueza en una ciudad que genera riqueza, pero también las consecuencias tan negativas a partir de las grandes brechas sociales que sigue generando. Hasta la semana que viene. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el